Que esos tibios nos perdonen si se nos notó. Que ese año por esto nos dejamos todo. Anoche no me reconocí en una foto. Vieja, mi amor, la moto. Agárrame que los mato. Mi causa es la misma, mi guerra mutó. Y yo soy abismalmente distinto Grito en camion, pero nadie se hace cargo Prendan candle que hasta la suerte se la embargaron los bancos Y esa piedad no lo sé, Rick, parece falso Acosamos la palabra como moneda de cambio Curtan mi saco, normal que no lo luzcan como yo Vida normal es lo que yo le vendí al diablo Y ni llenando esos estadios dejo al pueblo Supongo que yo sí para mantener el equilibrio 693 el libro, este país vamos a cambiarlo Les guste o no se arrolla, lo activamos hace ellos tan altos como faltos de cariño, y acá ahora somos mucho más salvajes que los niños, levanto el puño, salud la unión, ahora sus besos me mantienen en plenilunio y ahora si tú supieras todo lo que me pasó, los pocos que confiaron en que fuera como es hoy, entramos al par y todos miran peli cowboys, si les calienta se organizan pa' buscarnos Yeah yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, Perjudicados por el don de rimar. Quieren volar, ser superstar, Y yo ni sala de estar, te mando un en el A. Me la juego de one total, nunca estuve acá. Desde uh. este K, desde este K, gritan en la can, que vergüenza comer banco, ¿no? Señales por acá y por allá, decime vos dónde estás, que te paso a buscar. No sé si me explico, rapiñaron un cambiocito, en periódicos locales desde pendejitos, cada animal con su librito. Acá, acá corremos tal que queman la solada y los campeones y que sus tíos nos perdonen. Acá jodemos con la calle, pero no nos come el mones. Y que sus tíos nos perdonen. Acá ponemos lo más alto como siempre es el LN, Y que esos tibios se envenenen. Acá lloramos de alegría cuando salimos campeones. Y que esos tibios nos perdonen.